Esta es la segunda convocatoria de la actividad del desfile cívico-militar que se va a efectuar el 26 de enero con motivo del 206 aniversario del nacimiento de la. En la primera reunión nosotros designamos un comité de organización que está encabezado por nuestra Gobernadora Vista, Doña Luz Selene Plata. Hoy quisimos ampliar la convocatoria para responsabilizar a cada uno de los directores de las instituciones del Estado en la provincia de Duarte porque entendemos de que es una fecha muy significativa para nosotros los que habitamos aquí en la provincia de Duarte y es una obligación de, del Estado por ley o decreto la participación activa y militante de cada uno de nosotros este es un desfile siempre todos los años que se hace, y los responsables de ese, de, ese, de ese desfile es la gobernación provincial y sus instituciones y la alcaldía, el ayuntamiento. Por eso, ustedes saben que la provincia de Duarte, el 26 de enero está en la obligación de presentar un gran desfile que la gente se sienta motivada y que se sepan el mundo que nosotros trabajamos para que se, se hiciera un reconocimiento a Duarte. Con un motivo tan especial como es la celebración del Día de Duarte, el padre de la patria. Duarte es la patria. Para nosotros, como empresa, transmitir este desfile, hacer participar al pueblo el acontecimiento más importante que celebramos al año, que es el desfile Sigo Militar, en honor a nuestro fundador, es sumamente importante. Y además del desfile, promovemos el mes entero y todo el mes de febrero, las frases de Duarte, los principios de Duarte, por qué Duarte luchó, para que así la población tenga conciencia y no olvidemos un acontecimiento tan importante como es la creación de una nación, darle valor, darle forma, darle esencia, que fue lo que hizo Duarte, aparte de liberarla. Porque Duarte no es solamente la idea, la acción, fue el educador, el forador de esta nación. Y nosotros, como cada año, transmitimos el desfile, todo lo largo y ancho del desfile, y luego repetimos ese desfile, para que la gente pueda tomar conciencia. Además de que lo hacemos en vivo, también lo hacemos por internet para que los dominicanos que están en Estados Unidos, en España, en Italia, en cualquier parte del mundo o cualquier otro ciudadano del mundo pueda disfrutar, pueda ver que en este pedacito de isla, en esta parte de la isla, somos agradecidos y somos y reconocemos a nuestro padre de la patria. Nosotros para nosotros es un compromiso cada año llevar este mensaje y agradecer al Estado Dominicano que nos escogiera para. Comenzar aquí el, de, el reconocimiento, el mes de la bandera, el mes de la patria, que arranca el 26 hasta el 27 de febrero, que cerramos ya con la celebración. Ofrendas florales por las instituciones que están señaladas en el, en el programa. Eh, se entonarán también el himno a Juan Pablo Duarte, para ello un artista dominicano, Macorizano, Joaquincito Sánchez que usted conoce eh, va a, a entonar el himno el himno a Duarte inmediatamente termina el himno a Duarte entonces tendremos tres brevísimos discursos eh, esos discursos corresponderán al alcalde municipal el señor Antonio Díaz luego las palabras del honorable gobernador Juan Antigua Javier y entonces se hará eh, un breve desfile de los que estén en la... Eh, los que estamos en el parque tomamos la calle Castillo doblamos la 27 y nos vamos directamente al Tedeum. en el Tedeum eh, hay una comisión protocolar que los recibirá a todos ustedes con con mucha honra. Y el terminado el TDEU pasamos aquí a la tarima. En la tarima tenemos dos tarimas, A y tarima y tarima B. Hay una a y una B porque no todos podemos estar en la. A. Pero A y B y un público vibrante que está siendo convocado para que como las banderas eh, nacional embellezcan toda, todo el transcurso del desfile.